Somos tiempo acumulado en el pellejo, me veo de lejos, la sombra cubre el cemento. Tras mil lamentos, nos quedamos con los puertos, letras con esto, manejo líneas, modo experto. La calle habla por los vivos y por los muertos. Los vicios vuelven por errores del momento. Te tienen vigilado en todos lados por el pueblo. La mofia te conoce y te saluda como un cerdo. Hoy no vengo a maldecir tu nacimiento. Vives del pasado y he pisado tu recuerdo. Pamieres como gota en el desierto. Nada, como pez en agua rebuscando entre excrementos Líneas inventos con Quiñones el maestro Vamos pisando fuerte, apartando a los pencos No podéis comer el rabo, este es nuestro momento Meterse al envía al reggaetón, al trap moderno Nos conocemos desde que éramos pequeños Jugando los Playmobil a los tazos de Pokémon Ahora estamos los dos enganchados a este veneno Y no, no, para nadie que se ponga en el terreno de la cancha. RS, prepara Libu Profeta a la niñez, solo con volver a ver que Santa Lucía, mi vía de escape 15 años después, nos volvemos a ver Juan Valdez, Juanito MSG Como Quiñona Javier Como después de 15 años nos volvemos a ver Pa' grabar un tema, no podía creer Que el tiempo no guijara con la misma fe El rap corre por nuestras venas Prena, me da la gente que vive engañada Que hacen música pa' vivir de ella y viven de papá Pa' ella los domingos con la paga semanal Se sema más hombre, llámala la música, pussy Es tu obra, curralea, dale forma lea donde la gota colma Por cobrar no te honra Por sonar, check no me va tu honda Fuck that shit Por sentirlo así, estamos aquí playa del palmar, ya esto de mojito, cochinos como los Maradona de Rabona, Maradona. asistiendo en el San Siro Pismo, como Cruzi, fumé y fumé. de lunes a lunes, rap y my en enero le meto fuego al año entero, solo libero el estrés por